No sé. León, ¿a ti te hicieron una prueba de ADN, León? Sí, yo me entrego por completo a cada caso que tomo. Tú ah. eres padre. de luna. León recibiría la llegada de su abogada alma hermosa, sin embargo, no se esperaba que sea el vivo retrato de luna. Tanto así que confundiría a Luna con Alma Hermosa Algo que Alma Hermosa buscaba entender por qué León estaba tan sorprendido Señorita Puede ser ¿Por qué me miras así? ¿Luna? ¿Regresaste? No, mi nombre es Alma Hermosa ¿Idéntica a quién? A Luna Ella falleció hace dos meses Era como el espejo de su alma Tu mamá me dijo que estabas luchando por la paternidad de una menor Y que por eso te sentenciaron a cinco años Alma hermosa le pediría los papeles del caso a León Para poder ayudarlo Pero León no salía de la sorpresa de ver a Luna en Alma hermosa Además, León le daba los detalles de la prueba de ADN ¿Tienes los documentos para trabajar en tu caso? ¿León? ¿Tienes la sentencia del juez, por favor? Vamos a sentarnos. Es como un sueño. ¿A ti te hicieron una prueba de ADN, León? Sí. Y el juez desestimó la prueba. Yo soy el padre de Luz. Mi abogada no presentó esa evidencia. El juez debe haberlo tomado como una burla, León. León le contaría a Alma Hermosa que su anterior abogada, Marisabel, lo habría dejado solo en el juzgado. Ya en el avance, vemos que Alma Hermosa se encontraría con Luz. ¿Cómo crees que se sentiría luz al ver a Alma hermosa? Coméntame. Mi abogada ni siquiera se presentó el día de la lectura de la sentencia. Tal vez la otra parte se encargó de comprar su voluntad. Yo me entrego por completo a cada caso que tomo. Yo quiero ayudar. Quiero que vuelvas a estar con tu hija. ¡No eres igual a la chica de la foto! No, Alma es un ángel, el ángel aquí en la tierra que nos va a ayudar. A... Lones encontradas. en. Tú eres parte. De luna. Jueve y treinta.